El Concilio Vaticano II, con toda su parte expositiva, no dejó de ser eurocéntrico. Fue la reunión de los obispos latinoamericanos en Medellín, el año 68, desde donde se dio una recepción del Concilio desde el sur. Entonces podemos decir que este sínodo es hijo de Medellín. La línea de Medellín continúa en toda América Latina, hasta Aparecida, donde estuvo el Papa, y el Papa es del sur. O sea, Este sínodo ha estado marcado por una lógica del sur. Esto es muy importante. Y el Papa, antes del sínodo, estuvo en Puerto Maldonado, en, en Perú, se reunió con los indígenas, ellos querían escucharle, y el Papa dijo, no, yo vengo a escucharles a ustedes. Entonces se hizo una encuesta para los indígenas en la cual intervinieron 68.000 personas y el resultado de esta encuesta, que son unas 100 páginas, nos lo dieron a los que preparábamos el documento previo, el Instrumentum Laboris, que se llama, y hemos recogido gran parte de lo que ellos decían. Entonces, lo que se desprende de este, de este documento y de lo que ellos dijeron es que la Amazonía está en una situación gravísima y que los pueblos amazónicos están amenazados de muerte. Por tanto, las petroleras, las compañías forestales, las hidroeléctricas, los agrocultivos, todos estos, las minerías, están explotando terriblemente toda la Amazonía, contaminando ríos, terrenos. Ellos están, muchas veces tienen que emigrar a los ríos, a las ciudades, eh, se encuentra que, por ejemplo, los líderes son amenazados de muerte, algunos asesinados, y en los países donde van, a las ciudades donde van, muchos de ellos quedan en la periferia, las mujeres en prostitución, los hombres en narcotráfico y con suicidios de jóvenes indígenas. Por tanto, es un pueblo que está amenazado de muerte. Entonces el sínodo ha sido escuchar el clamor de los pobres e indígenas de la Amazonía y a través de ellos, de la Amazonía misma. El clamor de los pobres y de la tierra. Yo creo que el sínodo... Este sínodo, a diferencia de otros sínodos que tienen como objeto un tema eclesial, la catequesis, la eucaristía, la vida religiosa, el horizonte del sínodo este es un horizonte ecológico. Por tanto, no es eclesial simplemente, sino que es ecológico. Entonces, podemos decir que de verdad interpela a todo el mundo. A todo el mundo. Y yo creo que uno de los fallos es que de este sínodo se ha hecho una lectura muy reduccionista de parte de los medios de comunicación social que han tratado de algunos temas que salían en el sínodo, como es la ordenación de hombres casados y la cuestión del diaconado de las mujeres, pero reducir el sínodo a estos temas, y yo creo que esto es algo que no es justo, es más, es sumamente sospechoso. O sea, yo creo que se han dado cuenta que este sínodo, en el fondo, es una denuncia profética contra los países que oprimen a estos sectores de la Amazonía y que están destruyendo la Tierra. Por tanto, el horizonte del sínodo es la salvación del planeta. O sea, un sínodo que se orienta a la salvación del planeta y al futuro de la Tierra que se reduzca a si los curas se pueden casar o no, me parece a mí que esto es una manipulación muy sospechosa. Yo creo que esta oposición no es ahora del sínodo, viene de lejos. O sea, al Papa hay unos sectores de la Iglesia y de la sociedad que no lo han aceptado. De la sociedad, porque precisamente la opción por los pobres, la opción por la justicia, por los derechos humanos, la defensa de la tierra va contra los intereses, diríamos, del paradigma tecnocrático, de, de, de los países ricos, del norte, etc. ¿no? Está ligado un poco a lo que decíamos. ¿no? Y yo creo que estos países han sido también los que han causado que no se hablase de este tema. Y por otra parte, desde el punto de vista eclesial, porque el Papa ha hablado muy fuerte contra el clericalismo. Ha dicho que es la lepra de la Iglesia. Y, por tanto, todos aquellos que quieren una iglesia clerical, una iglesia poderosa, una iglesia como la iglesia de la Edad Media, pues, evidentemente, están en contra. Y, además, yo creo que los dos factores opositores están ligados. Por tanto, hay intereses comunes, y la gente que estudia esto da nombres y personas, etc., que ligan los poderosos de la Tierra con los conservadores del Vaticano Este. Entonces, estos, por ejemplo al instrumento de trabajo, han dicho que era herético, que era panteísta, que era estúpido, que quería que volviéramos a las cavernas del arco y de las flechas. estos son ataques contra el papa y en el fondo contra el Vaticano II. Son gente que no acepta al el Vaticano II, que es una iglesia que se abre al mundo y que se solidariza pues, con todos aquellos que sufren en el mundo. yo creo que el sínodo es un hijo legítimo del laudato si. Lo que pasa es que el laudato sí si se dice de una forma genérica. Entonces, el Papa ha querido mostrar que realmente esto del laudato sí, si, desde un lugar concreto, geográfico, histórico, tiene un valor mucho más eh, concreto. ¿no? Y por esto, los protagonistas del sínodo han sido los indígenas y sobre todo las indígenas y me parece que esto es muy interesante por ejemplo una indígena de Colombia dijo a todos los obispos a ver si leen el evangelio de Mateo 25 del juicio final donde Jesús se identifica con los pobres con los que sufren etc. Bueno, en qué reunión de la iglesia una indígena se atreve a decir a los obispos que lean el evangelio y que lo practiquen por tanto, ha sido toda la problemática de ellos la que ha salido. ¿no? Entonces, también la problemática esta de los varones casados, para que se puedan ordenar, y del y de la mujer, también lo pedían ellos. ¿no? Entonces, lo pedían ellos, ¿por porque, porque hay una falta total de, de sacerdotes allá, con grandes distancias, gente que se pasa años sin poder tener la Eucaristía. Entonces, se pide por razones de tipo pastoral. ¿eh? Tipo pastoral. Incluso hicieron una especie de estadística diciendo, si los curas que hay en la Amazonía, la proporción de curas por la extensión, se aplicase a Europa, resultaría que en Italia únicamente habría 367 curas y en el Vaticano ninguno. El Papa se puso a reír, claro. Entonces, no es que estos temas no sean interesantes. Yo creo que el, el Sínodo ha abierto puertas, pero ha abierto puertas de cara a la masonía. Entonces, si otras iglesias tienen problemas sobre este tema, pueden hablar, pues, con, se reúnen también ellos y que ofrezcan también al Papa sus peticiones, etc. Pero directamente el sínodo hablaba para los de la Amazonía. Entonces, pero hay puertas que se abren. ¿no? Lo del diaconado femenino ha quedado un poco más menos claro, ¿no? porque lo que la gente pedía era que ya que el Papa había creado una comisión sobre el diaconado femenino, pues que la gente del sínodo y los indígenas y las mujeres participasen en esta comisión. Y el Papa dijo que haría una comisión nueva, con nueva gente. Y además dijo, comprendo que las mujeres estén insatisfechas con todo lo que ha salido, y yo recojo el guante, yo recojo el guante. Y claro, yo creo que entonces el fruto del sínodo es un fruto que, que ha desbordado lo que la gente se podía imaginar. Incluso el Papa nos dijo, eh, comentando de vez en cuando algunas cosas que se decían, creo que falta desborde, o sea, él quería una cosa profética, ¿no? o sea, un grito profético en defensa de la tierra a nivel mundial. ¿no? Y yo creo que esto ha sido el sínodo, ¿no? o sea, más allá del documento, ha sido una especie de acontecimiento eclesial, obra del Espíritu, que ha abierto la Iglesia al mundo y es un toque de alerta al mundo. ¿no? O sea, el Papa también citó a la Greta a esta. ¿no? Dicen, pues aquí también es lo mismo, estamos defendiendo pues, el futuro de las nuevas generaciones. ¿no? Entonces, la Iglesia, yo creo que en esto es importante, la Iglesia no se reduce... ...a cuestiones de cocina eclesiástica... ...sino que se abren los horizontes mundiales... ¿no? ...al planeta Tierra... Entonces, ...no lo reduzcan a una cuestión puramente disciplinar interna. No, yo creo que recoge todo lo de la teología de la liberación... ...lo de los pobres, la justicia... ...pero hay algo que es nuevo... Y es, los pobres no son solo pobres. Es decir, los pueblos indígenas no tienen carreteras, no tienen hospitales, no tienen escuelas, no tienen televisión, pero son herederos de una sabiduría milenaria anterior al cristianismo. Por tanto, el espíritu del Señor que llena la tierra, a estos pueblos les ha dado una sabiduría enorme anterior a los misioneros que llegan a anunciar el Evangelio. Los misioneros siempre llegan tarde. La tragedia ha sido que muchos misioneros no han visto en sus costumbres de los indígenas y en las religiones y en la cultura cosas positivas sino pensaban que eran del demonio ¿no? y las han extirpado cuando había que recoger toda esta gran herencia que viene del espíritu. ¿no? Y aquí también se ve la importancia del diálogo intercultural, interreligioso, etc. Este, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se recoge un poco lo que se llama, dentro de la teología de América Latina, la teología india, la teología india, India, india es decir, la que los indígenas han hecho, y India cristiana, la que los indígenas cristianos han hecho, recogiendo toda la cultura, todos sus mitos, todas sus tradiciones, pero a la luz de la fe, intentando una especie de diálogo que enriquece a los indígenas porque les abre a las dimensiones del Evangelio y, por otra parte, enriquece a la Iglesia con unas culturas que son milenarias. ¿no? Yo creo que esto es muy importante, muy importante, y esto abre horizontes de futuro. ¿no? En términos técnicos se habla de que la primera ilustración es la ilustración de la modernidad, del Kant, la segunda ilustración es la de la de la justicia, etc. Y la tercera ilustración es la de los otros, los diferentes. Aquí entran otras culturas, otro sexo, la tierra, las mujeres. ¿no? Entonces, yo creo que el signo se ha abierto a estas dimensiones también. Me parece a mí que esto es una riqueza. Es una riqueza. ¿no? Y en este sentido, el hecho de que los indígenas hayan sido protagonistas, yo creo que no es casual. ¿no? y que hayan sido las mujeres protagonistas, no es casual. El Papa, por ejemplo, se reunió con los, con los indígenas, y al final una mujer indígena le dijo, Santo Padre, ustedes siempre nos bendicen a nosotros, y yo le voy a bendecir a usted. Entonces el Papa bajó la cabeza, y ella le puso las manos, y con su rito, una mujer cristiana, pero de origen indígena, pues bendijo al Papa tranquilamente, ¿no? tranquilamente. Por tanto, es toda una, una vuelta. ¿no? Por ejemplo, para que se vea también todo este mundo, el sínodo se inauguró el domingo 6 de octubre, solemnemente en el Vaticano, etc. Pero al día siguiente estaba programada una procesión desde San Pedro hasta la, el aula del sínodo, pues una cosa pues, como de aquí a la Plaza Orquinaona, más o menos. ¿no? Entonces dijeron, se ofrecieron que los indígenas participasen y también otra gente un poco más o menos cercana a ellos. Entonces, esta procesión no fue una profesión solemne con monaguillos, sino la gente cantando, echemos las redes, una barca, la gente con sombreros de plumas, muchos monseñores un poco perdidos, porque la prensa dijo, esto ha sido el carnaval del Río, el Papa estaba contentísimo, otro mundo, otro mundo y algunos les criticaron las plumas que llevaban estos, y el Papa dijo, bueno, estos sombreros que llevamos también nosotros, ¿qué son? No? O sea, tan ridículo es lo de las plumas como lo de las mitras de los obispos, o sea, y tan aceptables son los unos como los otros, y quieren ponerse cosas en la cabeza, ¿no? Pero el pensar que solo lo nuestro, de una línea de la teología orienta, eh, latina y de unas costumbres latinas es lo único válido, pues esto no, no, no funciona, no funciona. Por aquí liar un poco las cosas. Entonces, yo creo que este Sínodo ha sido un acontecimiento. Y el Papa, yo creo que se sentía contento. Y lo importante es el post-Sínodo. Y se, se crea una especie de, de entidad eclesial que se tiene que concretar, que sea la encargada de un poco eh, focalizar lo que el Sínodo dice para cuestiones prácticas, como la ordenación de hombres casados, pero otras muchas cosas. Por ejemplo, un observatorio eh, ecológico, para el sínodo, eh, crear eh, seminarios para indígenas, porque estos pobres indígenas que los llevan a los seminarios clásicos se, se ahogan y se mueren y acaban dejándolo todo. ¿no? O sea, con cambiar totalmente. ¿no? También un rito amazónico, porque las eucaristías nuestras, para ellos, no les dicen nada, todo el conjunto. ¿no? Entonces, hay un tema que yo creo que también es importante, que el, el lema del, del sínodo era Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Y da la impresión de que son dos temas, ¿no? la ecología integral y la Iglesia. Yo creo que hay un tema que une todo, que es la vida, la vida. O sea, es un, símbolo, un, un sínodo a defensa de la vida de las personas y de la tierra. ¿Y por qué interesa como Iglesia? Porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, seguir esta línea yo creo que no es nada en contra de lo que decían los enemigos del sínodo que nos hablaba de Jesús y no sé cuántas cosas. Y una de las cosas interesantes que se ha hablado en el sínodo ha sido la importancia de que la gente tenga conciencia del pecado ecológico. O sea, no solo hay pecados, diríamos, contra Dios y contra los, el prójimo, sino también un pecado ecológico cuando realmente no se respeta gravemente a la Tierra. Que hay auténticamente ecocidios. ¿no? Incluso en algunos grupos de trabajo se pidió que se creara una corte mundial penal contra los ecocidas, como lo hay contra los genocidas.